estas de aquí, del taladro tornillador sin sí que se me han olvidado bueno pues ya estoy con ello a ver, si sí, está grabando, bueno pues he empezado hace un segundito en el otro lado, en este lado porque porque bueno se me olvidó el el empezar a grabar, así que nada, voy a continuar. Que tenemos, seguimos teniendo mucho ruido de las obras que hay aquí al lado. Así que trataré de grabarlo todo, pero en voz en off, para que me podáis escuchar todo lo que voy haciendo. Bueno, los pasos son muy fáciles. Es simplemente hacer el agujero, embocar el tornillo primero, que deje salga un poquito la punta por aquí, ¿vale? Y a continuación, nada atornillar lo estoy haciendo manualmente más que nada porque se me han olvidado las eh, no así el resto pero lo que son las puntas estas de aquí, del taladro atornillador sí que se me han olvidado hoy hace buenísimo aquí en Valladolid Así que tenemos una temperatura bastante buena para trabajar, ya veis que está dando el sol Espero acabarlo hoy y poderlo enseñar ya una vez todo el montado Así que vamos al lío Vale, perfecto, está genial, estupendo Así que vamos a continuar A poner el trípode para acá para que me veáis aquí en esta parte, así más o menos, seguramente que como le da el sol, no, no lo veáis muy bien, espero que podáis verlo, se sí, me da me da el sol, así que vamos allá, casi casi que mejor, ahí, ahí lo veis muchísimo mejor, perdonad que os mareé, todo el material así que no te estorba no Miguel no, el trípode no, vale, sí, además para sí va pasar, me vale, vale. más que nada por eso para que no te estorbe aquí ya veis todo todos trabajando todos haciendo de todo cada uno en su parcela haciendo las cosas y Miguel es uno de los eh, compañeros del comunitario de huerto comunitario Vale perfecto, perfecto Este es de este lado Esto también seguramente Que sean los de aquí Vamos allá sí son los de aquí Pero bueno, son los más largos todavía así que tenemos que, que encontrar ahora los de los que nos corresponden en este lado para que no se nos denza tanto si hace aire y si vemos que, que es un poco material lo que tenemos pues pues se puede comprar más eh, yo por fortuna compré bastante así que intento siempre pues dejarle un poquito más por si acaso me hace falta más material y lo tengo siempre en casa, disponible. Vamos. Ya está, estos son del otro lado. Eh, sí que les tengo eh, con la medida, pero... Bueno. Ya veis que te voy un poquito a la carrera. Más que nada por eso, porque prefiero eh, hacerlo un poquito pues así, un poquito corriendo, porque se me va el sol enseguida ahí a ver, más o menos vamos a ver la inclinación que podemos darle para que, por lo menos luego cuando llueva eh, no se nos quede el agua en el, en el plástico es plástico de invernadero ¿eh? lo que yo voy a, a poner va un poquito más para abajo este un poquitito más que tenga un poquito de inclinación el tejadín vale ahí, tal que ahí lógicamente el que estoy poniendo aquí arriba no es el que va a ir pero lo tengo más que nada para encontrar una inclinación y que este me quede un poquito más bajo que ese otro vosotros lo podéis apreciar, yo que estoy más cerca no Por eso pongo este Sí que es cierto que tengo un nivel láser pequeñín Pero no lo he traído Con un nivel pues mejor, muchísimo mejor Lo veis, y si tenéis ayuda, mejor todavía Ya sabéis que a mí me gusta hacer las cosas casi siempre sola Pero bueno, siempre es necesario tener a alguien de ayuda Bueno, vamos a ver Ahí, ahí, ahí, ahí perfecto, más o menos lo tengo ahí. perfecto, estos son los que son de, de este lado bueno, tampoco quiero que se me caiga todo si no, me pasa la de siempre vamos aquí bueno ya veis que este es el que no terminé ayer porque se me acabó la, el gas de la bombonita así que mañana pasado vendré, le quemo un poquitín, le doy otro poquito a algunos que parece que están como más claritos y lo dejamos ya casi casi terminado mañana seguramente, seguramente que mañana esté terminado hoy no creo que me dé tiempo a todo ya os digo, el sol se va marchando, la luz luego no sería muy buena para grabar y sobre todo para verlo vosotros mucho menos perfecto, otro, hecho, vale Ahora esto de aquí nos estorba Lo retiramos Y asunto arreglado Perfecto. Vale. Voy a cortar un poco el, el vídeo y enseguida continuamos con ello. Bueno, pues continuamos con, con el montaje del semillero del invernadero semillero, hoy eh, estoy montando ya las la partes de aquí arriba, lo que son lo, las, los tirantes dijéramos, veis esto que hay aquí, esto que hay aquí, pues esto es un tirante que tengo por fuera y luego hay dos por dentro, miento tres por dentro ahora os lo enseñaré por esa parte para que lo podáis ver y antes de esto pues me he puesto a plantar estas plantitas que veis aquí esas plantitas que veis pues nada de un día que he estado por ahí de compritas en un pueblo había plantitas de esta a ver si le he podido terminar hoy todo el semillero que luego tengo que tirar por aquí otros dos eh, otros dos tirantes de madera un poco más pesados por cada lado y ya lo que me queda es aquí otra parte de de plástico y la otra parte también y ya está y creo yo que ya con eso ya lo tendremos terminado así que voy a continuar voy a intentar para que me vayáis viendo poco a poco aquí ya veo que ya va saliendo un un ajo va despuntando un ajo ya eso está genial está muy bien la verdad está pero que muy bien pues nada voy a ver si continúo voy a mirar bien a ver si está enfocada bien la cámara a ver voy a ver un poquito más para abajo porque si no no me veis vamos a ver si puedo un poquito más bueno lo que voy a hacer es bajar un poquito las, las patitas bueno, en esta tengo ahora poca batería en la cámara de, del móvil así que nada lo que dé Voy a ver, a poner un poquito esto, como os decía hace un momentito, a ponerlo un poquitín por lo menos para que esté puesto no se huele el plástico y con esto, más o menos, está casi finalizado el, el vídeo y hasta la próxima, así que nos vemos compañeros, sed buenos, salud y hortalizas, nos vemos. Bueno, ya veis, ya está terminado completamente el semillero, semillero envernadero. Os dejaré las medidas de las maderas que yo he utilizado para, para hacerle. Sí que es verdad que he tenido que añadir otros un poquito más grandes que no los tenía comprado, simplemente los tenía pues de. De, de lo que tengo para entutorar y todo eso, todos esos palos que veis allí al fondo donde veis esa regadera de color verde amarillento, pistacho más bien y bueno ya está, ya está grapado todo lo que, todo lo que he podido, seguramente veis por aquí las, las grapas eh, atornillé también para reforzar un poco, que no se marcha esto es la, es la tapa, ya veis, es la tapa que no va a estar cerrada como tenía previsto, tampoco puse bisagras al final Y nada, voy a enseñarle del otro lado que también está igual, ¿Eh? veis, está lo mismo también y estos que asoman aquí no los he querido cortar porque luego cuando lo quite me van a seguir sirviendo para entutorar lógicamente son muy altos me vienen muy bien para entutorar que seguramente esto este y el otro de allá voy a ponerles luego aquí porque aquí tenía pensado después el, el poner no sé si a lo mejor calabaza lunfa o, o hacerla aquí poner aquí una estructura de aquí a aquí así en forma de arco y poner unas cuantas en esta parte pero claro aquí tengo cebollas ahora y <ríe> lógicamente no sé si me van a dar tiempo a, a ello precisamente para poderlo entutorar y y dejarlo pues eh, nada, bueno y lo que visteis en, en un anterior vídeo que no lo pude incluir es lo de lo de todo, todo lo que hice eh, sí que es verdad que ahora he vuelto a echar otra vez ceniza ¿eh? ceniza de carbón y de leña las dos cosas ¿eh? Eh, pues eh, es todo el bancal está de descanso lógicamente no lo tengo tapado porque tiene que estar para que salga la, se la semilla pero bueno hay muchísima semilla como veis muchísima y que poco a poco germinará si no se la comen ante los pájaros, que creo que es lo que están haciendo. Pero no pasa nada porque hay debajo mucha semilla del, del trigo espelta. Y bueno, sí, también hay que darles de comer a los pobres pajarillos, ¿no? Sobre todo a los gorriones que nos estamos quedando sin gorriones. Y bueno, ya veis cómo está. No ha cambiado mucho, más bien nada. Sigue igual, todo lo que sí que he puesto ha sido ahora la mesa de, de trabajo, por así decir, con el pequeño cajón, el pequeño eh, contenedor que tengo aquí Pues para, para trabajar mucho mejor aquí y así todo lo que tengo por aquí, continuarse plantando y ya está Veis que ya van creciendo un poquitín, van a su ritmo, también es verdad, van a su ritmo eh, todas las que tenía por aquí al lado de toda esa madera no existen porque se la han de, comido entre topos eh, ratones de campo palomas etc, eh, o sea que aquí animalejo que hay por aquí cerca animalejo que se ceba en los huertos ya veis ahí que tengo una totalmente comida está como está, la pobre, no tiene más os lo voy a acercar un poquito para que lo veáis mejor todavía ¿Veis? Pues nada Eso es como está Y lo del fondo lo que os digo, no hay ni una ¿eh? Ni una sana Bueno, por allí se ve una Por allí donde está el otro palo largo Se ve algo Una cebolla Y bueno, lo que hay Esto es lo que hay y ahora está pasando un avión Cerca Pero bueno Nos está fastidiando Como siempre, bueno, los uh, brócolis que estaban en esta parte Les cambié de grandotes que este era el más grande que había Y ya veis cómo está, ¿eh? Me están quedando sin hojas Ahí está ese brócoli que está saliendo Aquí hay otro chiquitito ahí está empezando también y bueno poco a poco poco a poco bueno las que veis aquí que aquí tengo que empezar a, a sacar de ahí todas las macetitas que tenía por ahí bueno pues ya están por aquí que son las macetas de, de los bulbos para que vayan teniendo más más sol dado que ahí apenas estaba. ¿eh? ahora os voy a enseñar el, el semillero por dentro me he inventado un cierre muy chulo de un tubo, ¿eh? de un tubo que veis aquí de plástico de estos de los de regadío, de regar, ¿vale? Pues esto lo pongo aquí y listo. ¿Qué pasa luego cuando quiero abrirla? Pues muy fácil. Hago lo siguiente, a ver si con una mano no me lo cargo. Y sube para arriba si es que puedo. Voy a tener que soltar el, el móvil para que lo podáis ver, porque es que si no... Es imposible. A ver. Bueno, pues ya está. Está ya. Y bueno, lo que veis aquí, pues nada, eh, lo que va a ser ahora el semillero que va a estar genial. Eh, tengo este trocito de plástico, pero bueno, no me va a pasar nada, porque tengo que agacharme bastante para poder entrar. Ya veis, esta que no hay manera de que salga, a ver si así ahora el fruto sale, o sea, lo que es la coliflor, porque lleva todo este verano y no ha echado nada, y bueno, van despuntando los ajos, ahí ya veis uno, esta otra plantita que es una de las que planté ayer, y nada, ya veis, este, hay bastante, todo lo que veis es materia orgánica que yo he traído de, de, de casa, cáscaras de, de huevo ¿eh? Eh, las pipas, cacahuetes todo vale ¿eh? todo vale para siempre y cuando no tengan sal las cáscaras tanto de cacahuete como de, de pipas no tiene que tener sal ¿eh? para poderla compostar y bueno ya veis, esto es lo que lo que hay bien eh, a lo mejor mañana, vengo otro ratito y ya empiezo a, a poner, a sembrar Todo lo que, lo que quiero, yo creo que con este cacho de aquí para allá voy a tener suficiente para todo el huerto Porque en casa eh, me salieron tres tomates espontáneos en una maceta Con lo cual menos tomates tengo que poner aquí Así que pondré alguna que otra variedad nueva de este año por supuesto, la mía propia, amargoble. Y luego, pues nada, pepino, calabacín, la calabaza y todo eso, pues no, no lo voy a poner aquí porque es de siembra directa. Con lo cual, me voy a ahorrar todavía el ocupar mucho más espacio. Lechugas y demás, pues es muy prontito porque salen enseguida las lechugas. Así que, las lechugas seguramente las pondré en enero o febrero y suficiente ya cuando vaya viendo que ya va va viendo muchas cosas y veo si puedo sembra, poner algo plantar algo de lo que hay aquí pues lo iré poniendo ya y listo eh, es lo que lo que os puedo contar ya bueno sí también los rosales también ya los podé completamente los dos ya están podados bien podaditos ya Ahí ya no hay que hacerles nada La malva ahí sigue que veo que también algún bichejo se lo está comiendo Algún, eh, algún que otro gusano Y poco más Y poco más